Amarillo Oro. Los colores brillantes y llamativos en los últimos años se han popularizado. Estos tonos tienen un gran impacto en super deportivos. Se trata del color de la abundancia y representa el 1% del mercado mundial. Marrón Beige. Estos tonos cerreos que ocupan el séptimo lugar en la lista de colores de los coches más populares se asocian con el lujo y en conjunto constituyen el 6% del mercado mundial. Azul. Este color representa